El realizar pruebas de accesibilidad y usabilidad permite eh, garantizar que los usuarios, la mayor cantidad de usuarios, pueda acceder a la información. Eh, las personas en condición de discapacidad visual son las que podríamos tener may mayores limitaciones de acceso en sistemas digitales y al hacer pruebas con un usuario garantizamos que, que sea accesible a esta población, garantizamos eh, que, que se puedan reparar los errores que, la, que el usuario o que el sistema pueda tener, porque no es lo mismo revisar de, con un validador automático, que no comete errores, que no se le olvida contraseñas, que no tiene que completar cachas, que con una persona con un usuario que sí puede llegar a tener este tipo de dificultades.